Amigos, les habla el doctor Ramón Ramírez Eraso. Eh, muchas gracias por su una fecha muy especial. No este para los que más o menos manejan la historia saben que el 15 de enero de 1881 eh, los chilenos invadieron Lima y destruyeron chorrillos y parte de, de la capital. Esta fecha es importante porque más o menos de uno, uno no debe olvidarse de, de hechos que están en la conciencia, ¿no es cierto?, de una comunidad de una nación. Fue un hecho bastante doloroso, murieron miles de peruanos de todos los departamentos de todas las regiones. Eh, es importante que ustedes este, entiendan, No, estoy hablando hoy día domingo, 16 de enero, pero la, la, la invasión chilena a Lima fue el día 15 de enero, No, pero es importante la fecha. Eh, ¿Por qué? Porque fue una, una situación casi traumática, ¿no es cierto?, para, para los peruanos. No, Yo hasta podría decir, y esto ha sido resaltado ¿no? por muchos historiadores, entre ellos Basadres, ¿no es cierto? Hay un antes y un después de la guerra con Chile, o mal llamada guerra del Pacífico, ¿no? Donde los chilenos con apoyo indirecto, ¿no es cierto?, con armamento y financiación de, la, de lo que era Inglaterra o Reino Unido, digamos, este, se prepararon durante cerca de... 15 años, ¿no?, para poder, este, cercenar parte de nuestro territorio, ¿no?, y también, este, para Occidente han llegado a un proceso de entendimiento, a una suerte de acuerdo político internacional, ¿no es cierto?, para nuevamente restablecer, ¿no es cierto?, los lazos que existían y que existen entre esos países, entre esos estados. En, en América Latina y fundamentalmente en lo que respecta al Perú, Bolivia y Chile, digamos, es un problema que todavía no ha, no ha terminado. Aunque los chilenos crean que este es un problema ya resuelto, ¿no? Y que ellos inclusive ahora han tenido la, la osadía, ¿no es cierto?, de invadir este el Perú. Invadir el Perú económicamente, ¿no? Eh, ahora, esto de acá es fundamental. ¿Es fundamental para qué? Para entender... ¿Qué cosa es lo que está sucediendo a nivel de las relaciones internacionales, en las que el Perú, digamos, está. De terminar este. este problema, y eso pasa, pues, por una suerte de. una, una solución compartida, ¿no? Este, a, a raíz de que los chilenos tienen una presencia expansiva, casi imperial, dentro del Perú, ¿no? son actores, sus empresas este, han logrado posicionarse en, en el Perú y tienen dominada nuestra economía. A este problema, y que quería este, resaltarlo, porque la fecha era fundamental, aquellos peruanos que, que murieron en esta, en esta guerra. Voy a hacer un resumen, un resumen de lo que ha pasado esta semana. La de Castillo, la gobernabilidad. Cubadis, eh, Cubadis es, es un aforismo, ustedes saben el latino, ¿no? Eh, cuando el, el, el, el, apóstol, el apóstol Pedro, ¿no es cierto? Eh, eh, se escapaba, ¿no? De la persecución de, de, de los romanos. En una de esas situaciones, como ustedes saben, Pedro había en tres oportunidades negado a, a Cristo en, en Jerusalén. Ustedes saben todo esto del diacrucis. Crucis. Pero luego Pedro apareció en Roma, ¿no es cierto? Y él, en, en su vida, en su escape de, del, de la persecución romana, se le apareció, dice, ¿no? Este. este Cristo y, y le dijo, ¿no? ¿Qué va a ¿No es cierto? Eh, a, a, le pregunta a Pedro, a, a, supuestamente, a, a la representación de, de, de Dios. ¿Qué va a ¿No es cierto? ¿A dónde vas este señor? Y la representación de Dios le dice, ¿no? Voy nuevamente a que me crucifiquen, ¿no? O sea, Cristo a, a Roma. Entonces, esta situación, esta, este, este, este pasaje, ¿no es cierto?, les ilustra a ustedes la importancia ¿no? de, de saber, ¿no es cierto?, cuál es el rol, cuál es el camino, cuáles son las posibilidades que tiene un gobernante, un líder, ¿no? Cuando se produce ¿no? en determinadas coyunturas situaciones que ponen en peligro, ¿no es cierto?, sus posibilidades de conducir un grupo humano. Por eso eh, pensemos, ¿no? pensemos nosotros. Pensemos, ¿qué puede hacer Castillo? ¿A dónde va Castillo? ¿Qué hace Castillo? ¿No es cierto? En estos este, seis meses eh, de gobierno. Nah, entonces, eh, miren, pese a todas las interferencias que hay, pese a todo el sabotaje que hay, eh, yo les pido una cosa, ¿no? Compartan lo más que puedan esta transmisión, porque esto les está demostrando a ustedes una cosa, ¿no? No quieren que, que yo les hable, que les explique las cosas, que analicen la situación del país, ¿no? Esto no, esto no es este casual, ¿no? Yo he estado trabajando, este, en otras transmisiones, en clases que he hecho y no, no ha habido problemas, pero parece que cuando uno entra al, al, al terreno político ¿no? Eh, no, les, este, no les gusta ¿no es cierto? el control, ¿no es cierto?, de los medios de comunicación, en este caso de una red social, donde ustedes pueden darse cuenta de que la denominada ¿no? Li libertad de, de prensa o libertad de expresión, digamos, no es tal como se pinta, ¿no? Ahora, eh, nosotros, yo les aconsejo, ¿no? Eh, Cancelar esta situación, digamos, este, sería, digamos, este caer en el juego de ellos. Voy a ver este, para la próxima transmisión, tomar este, otras precauciones y en el peor de los casos, ¿no es cierto? En el peor de los casos, variaríamos, ¿no es cierto?, la, el canal de, de, de transmisión, ¿no es cierto?, eh, para poder tener este, mayor cobertura, para poder hablar con más tranquilidad, para poder este, tener... Eh, una suerte de, de libertad plena ya esto hay alguna gente no por ejemplo acá este un amigo un patriota me dice no y, y he visto he visto este varias expresiones del mismo tipo no que dice Paul Gerson, no, ya es hora, doctor que tiene que salir del pupitre, ¿no? Miren, escuchen, eh, no hay praxis política, ya no hay praxis, este, si ustedes quieren revolucionaria o praxis en cambio social, no hay acción política concreta, si el es que ser humano no tiene conciencia, no sabe, ¿no? Plantear objetivos. No sabe manejar una teoría política, la más adecuada para resolver los problemas de una nación, de una comunidad. Lo otro sería caer en una suerte de, de, de fascismo, ¿no es cierto?, de, de pragmatismo que siempre ha llevado, digamos, a, la, a, a cualquier movimiento estas partidos que no tienen conciencia política, ¿no? ¿no? ¿De qué? Conciencia política de lo que se quiere para la comunidad. Entonces, en esta primera etapa, ¿no? mi, mi tarea, ¿no es cierto?, mi labor, les he explicado a ustedes, eh, es primeramente hacer conciencia de la gente, de la población, de los compatriotas, de sobre todo de los jóvenes, porque un movimiento de cambio, ¿no es cierto?, de, de un país, de una nación, no es este, eh, que hoy día me amanecí con ganas de tomar un cuartel, una comisaría, ¿no?, y, me junto con tres o cuatro personas para poder este, asaltar un cuartel, o de, eh, o de salir después a la Plaza San Martín a darme dos marchas, ¿no es cierto? Como si fuera un paseo, ¿no? Un paseo de campo, a darme dos marchas a la, a la Plaza San Martín, irme por la Avenida y hacer un tour, ¿no es cierto? Por Lima Cuadrada. Eso no es un movimiento. Primeramente tiene que llegar a la conciencia de la gente, expresarle la situación en la que se encuentra nuestro país no su país, nuestro país explicarle la situación en la que se encuentran los que tienen el control del país los que tienen el poder en un país para luego de que ellos hayan entendido esta figura digamos, ese movimiento se hace sólido disciplinado, perseverante en el objetivo final que quieren cumplir entonces esa es la tarea ahora hacer un partido político no es algo complicado y, y, y si y los explico no es si, cierto hacer un partido político es tener este 80 comités provinciales ¿no? 80 coordinadores ¿no? que se hagan responsables en cada una de sus provincias del comité hay un lo más importante no que es esto de acá no este es el este es el programa de gobierno ya este es el plan este es el plan segunda república para cambiar un, un país para cambiar el Perú esto no es producto de, de una semana, pues este producto es un trabajo más o menos de 15 años. Eso es lo que ustedes qu quiero que entiendan. Esto de acá, sin esto no se puede gobernar un país. ¿Ya? Uno tiene que saber claramente qué cosa es lo que quiere cuando llega al poder. No, no lo que está pasando en estos momentos en nuestro país, ¿no? donde, donde de manera improvisada llega este, este señor Castillo y no sabe qué hacer con el poder. No tiene cuadros técnicos, donde la mayoría de estos son unos incapaces. Los problemas del Perú este, siguen sin solucionarse. Estamos en la onda este, neoliberal. Eh, eh, esto es la continuación pues, de, de, del año 90, ¿no? es la continuación de, de, de, de lo que hizo PPK, que continuó este, Vizcarra, siguió Sagasti, y Castillo. No hay ninguna diferencia. Esto es fundamental para que ustedes puedan este, entender, digamos, que si no tienen claridad, ¿no? Compartan, compartan para poder... Este, Esclarecer, porque mi tarea ahora es esclarecer a ustedes todas las preguntas que quieran yo se las voy a contestar. ¿No? Entonces esta, esta, esta aclaración lo hago en función no es ¿no cierto eh, de que ustedes eh, sepan diferenciar para que eh, no, no, no sean engañados en una nueva oportunidad. Y ustedes a su vez, como líderes no es cierto de un movimiento, de una organización política, a mí me, me interesa más ser un movimiento que un partido político, Ustedes pueden explicar, ustedes pueden explicar a mil, dos mil cada uno de ustedes. Entonces se comienza un proceso de cambio, de transformación, primeramente cultural, ideológica, ¿no? Política. Porque si, la, si la, el pueblo, si, la, si nuestros compatriotas no son esclarecidos, no se les explica, digamos, la situación de dominación ideológica que hay a través de los medios de comunicación, van a volver a, a votar por otro burro, digamos, o van a volver a votar por uno de un fascista, ¿no es cierto?, como, como Porky o por otro neoliberal, y vamos a continuar en la misma situación de la que nos encontramos hace 200 años entonces es fundamental que uno sepa, no es cierto, trazar esto se llama una este, estrategia donde haya programa, plan de gobierno, ideología un, un plan de organización mínimo, no es cierto 80 coordinadores generales cada uno se encarga de, de de, de recolectar, digamos, o, o, o hacer conciencia en, en mil compatriotas que se afilian a ese comité, se hace, digamos, este, las actas de fundación de cada comité provincial, se digitaliza eso y con, con 28 mil este, afiliados, ustedes tienen este, un partido político o un movimiento político inscrito en el registro público. O sea, eso no es ningún problema. Yo como economista sé cómo se financia eso. El, el, el problema es, ¿para qué quieren ustedes un partido político? ¿Para qué cosa quieren un, un movimiento político? ¿No? Entonces, este, es fundamental ¿no? eh, lo que les explico en estos momentos, a raíz, ¿no es cierto?, de que para hacer una praxis política uno tiene que tener, primeramente, un conocimiento cabal del problema que, que va a, a tratar de solucionar, trazar, digamos, una, una, una estrategia no y luego, digamos, este ejecutar eso entonces, si yo estoy cumpliendo con lo que me corresponde a mí ¿no? eh, eh, eso es fundamental ya eh, a raíz de que muchos este, hablan de que hay, hay que ir a las marchas hay que, hay que pasar a la acción esa es una idea importante es una idea este, que es necesario hacerlo Será, pues, en, en las próximas semanas, en los próximos meses, cuando haya, por ejemplo, mil personas decididas, ¿no es cierto?, a empezar ese proceso de organización política, entonces podemos, este, iniciar, iniciar, digamos, este, el proceso de transformación de un país. ¿Ya? Entonces, vamos a continuar con lo que era materia del día, de la disertación del día de hoy. Eh... ¿Dónde va Castillo? ¿A dónde va Castillo? Eh, la situación, miren, está más clara. Cada día que pasa la situación está mucho más clara. Se van a cumplir seis meses de, del gobierno neoliberal del señor, del profesor Castillo, y la situación sigue en la misma onda discal. ¿Esto qué cosa significa? Significa que la posibilidad, ¿no es cierto? de un cambio sustancial en nuestro país, es un, una opción que está desterrada por responsabilidad de los propios actores políticos, en este caso Castillo, que no ha podido liderar un cambio estructural en nuestro país, porque no tenía las condiciones de liderazgo, porque no tenía organización política, porque ustedes saben que él es un invitado, digamos, en Perú Libre, él, él, él ha sido militante toledista, y, y por ahí ustedes pueden sacar su línea, ¿no es cierto? Ustedes no le pueden pedir, pues, a un toledista a un militante de Perú posible que haga un cambio revolucionario, un cambio, inclusive hasta, haga un proceso de reformas. Es imposible, ¿no? Porque ustedes en política pueden darse cuenta rápidamente cuando un grupo humano, una comunidad, una organización, quiere, digamos, hacer un cambio real. Y cuando, digamos, se está engañando a la gente. La situación es muy simple, ¿no es cierto? Los, los grandes procesos políticos en el mundo, en Occidente, se sostienen fundamentalmente sobre dos posibilidades. Mantener el statu quo, ¿no es cierto? O sea, la situación tal como se encuentra en estos momentos en la, en la sociedad, en el país donde se encuentren, o cambiar el statu quo. Son las dos opciones, ¿ya? Dos opciones fundamentales que hay en la, en, en la praxis política. Si uno quiere conservar el, el statu quo, serás pues un conservador, serás un neoliberal, serás un demócrata liberal, serás este, un social cristiano o cualquier denominación que ustedes quieran. En el Perú, la mayoría, ¿no es cierto?, de la mayoría de, de partidos, casi por decirles el 95% de los partidos, están por el Estado Tocum, o sea que no haya cambios, que esto quede fosilizado porque les interesa a ellos mantener esa situación de dominación que proviene pues de hace cerca de 500 años, ¿no?, desde que España hizo Colonia. Y la otra opción es Cambiar el statu quo, cambiar el statu quo es llegar a un proceso, ¿no es cierto? De qué?, a un proceso de cambio, de transformación, transformación de qué? De la situación actual. Ahora, ¿por qué? Por qué este, determinada comunidad humana, determinado grupo de partidos o movimientos quieren cambiar esta situación? Si el Perú fuera bollante, si el Perú fuera una potencia exportadora, una potencia industrial, una potencia tecnológica, si el Perú tuviera, pues, este, educación para todos, si en el Perú hubiera un sistema de salud perfecto, ¿no? Donde el que se enferma es atendido gratuitamente. Si en el Perú no hubiera delincuencia, si en el Perú hubiera seguridad, si los delincuentes serían sancionados, digamos, este, sumariamente por una policía, por los fiscales, por el Poder Judicial, ¿no? Eh, si, si en el Perú existiera, digamos, la posibilidad de que 500.000 o 400.000 jóvenes que salen todos los años de la, del colegio puedan ingresar a una universidad pública, a un instituto técnico, estudiar gratuitamente. Si en el Perú los viejos, nuestros viejos, eh, luego de haber eh, dado toda su vida laboral, 40 años de su vida, al servicio de una empresa, ¿no es cierto?, tuvieron una pensión digna, ¿no es cierto?, no de 800 soles, no de 500 soles, no de 300 soles, una pensión digna de 3.000, 4.000 soles para poder vivir los últimos días de su vida. Porque es su derecho, ¿no? Él, él, él ha dejado parte de su existencia trabajando para otros. Fíjese que es importantísimo saber este derecho a la pensión, que es muchas veces negado, ¿no es cierto?, por, por, por estos neoliberales. ¿Por qué tiene derecho a la pensión? Porque has trabajado, has dejado parte de tu vida, ¿no es cierto?, para que otros puedan tener una riqueza. Bueno, comparte parte de esa riqueza, valga la redundancia. Eh, con, con este hombre que a los 60, 65 años, 70 años, ya no puede sostenerse, ¿no es cierto?, por sus propios medios, ¿no? Entonces, este, alguna gente torpe dirá, ¿no?, que esto es un sueño, alguna gente dirá, este, se ríe gratuitamente, de que lo que es gratis, este, eh, no, no, no tiene sentido, que todo tiene... Miren, pues, la potencia imperial del mundo, esta es la constitución de la potencia imperial del mundo, ¿no?, que es Estados Unidos hasta ahora, desplazado de por, por, por China Popular. En los objetivos finales de toda sociedad, miren, no hay mayor diferencia, señores. We are the people, ¿no es cierto? Nosotros, dice, el pueblo, el pueblo de los Estados Unidos, ¿ya? En su declaración de independencia está definida, ¿no es cierto? Eh, fundamentalmente, ¿por qué los Estados Unidos nacen, para qué existen? ¿Para, ¿Para qué se crea un nuevo estado si ellos eran, una, una, eran 13 colonias, no es cierto, de Inglaterra? ¿Qué necesidad tenían de independizarse? Ellos han podido continuar con, con los ingleses hasta ahora. Entonces, en su declaración de independencia está ahí, digamos, la razón de ser. ¿No es cierto? De por qué ellos este, hacen la guerra a los ingleses, pelean esa guerra, mueren centenares de norteamericanos, ¿Para qué? Fundamentalmente, ¿no es cierto? Porque ellos consideraban que ese gobierno inglés era un gobierno opresor. ¿Ya? ¿Y qué, qué cosa buscaban ellos? Buscaban ellos, ¿no es cierto? Seguridad y felicidad para todo el pueblo norteamericano. ¿Ya? Fíjense. Seguridad y el derecho a la felicidad, lo que en la Constitución ecuatoriana, boliviana, creo que se llama el, el buen vivir. Es decir, cambien ustedes los términos, este, es lo mismo. Felicidad, bienestar general, bienestar común. Entonces, ese es el objetivo final. ¿Y ustedes cómo logran vivir, digamos, este, acá, acá le dicen ¿no? que el, el Estado norteamericano se crea, ¿no es cierto?, para que se respete el, el derecho a la vida, el derecho a la libertad y sobre todo, dice, la búsqueda de la felicidad. Esa es la idea fundamental. Y cuando uno, este, eh, eh, eh, se, hoy, ¿no es cierto? Hoy, hoy, hoy, ¿no es cierto? Ese es el derecho fundamental que se está tratándose de positivizar en Europa, en Estados Unidos, que son derechos que, que no están recogidos en, en casi ninguna de las constituciones de, de América Latina. Ya, Eso es fundamental, derecho a la felicidad. ¿Y qué, qué implica el derecho a la felicidad? Lo que les decía, ¿no? El derecho a la felicidad significa que el ser humano... Que el hombre, la mujer, los hijos, la familia, tengan la posibilidad, ¿no? ¿La posibilidad de qué? La posibilidad de que mientras existan, porque la, nuestra vida es temporal, 60, 70 años de vida, puedan transcurrir su existencia no en medio, en medio del hambre, no en medio del desempleo, no en medio de las penurias, no, no en medio de la enfermedad abandonados por el Estado o por la familia, el derecho a la felicidad implica, ¿no es cierto?, que el ser humano pueda tener un estado, ¿no es cierto?, psicológico, material, físico, de salud, ¿no?, que optimice, digamos, una vida adecuada, ¿no es cierto?, en cada nación, en cada estado donde se desarrolle Entonces, por eso, eso ese derecho a la felicidad tiene, digamos como fundamento, ¿no es cierto? Que, que eh, la, las propias naciones, la, los propios pueblos, las propias sociedades, a través de sus gobernantes, que son sus... No son sus mandantes, son, son sus mandatarios, acá hay que distinguir, ¿no es cierto? El mandante siempre es el pueblo, el pueblo es el que dice, ¿no es cierto?, lo que tiene que hacer el gobierno, pero acá en América Latina eso se ha invertido. El mandante es el gobernante, y no es así. El mandante, es el que decide, ¿no es cierto?, el que ordena es el pueblo. Y él gobernante, la autoridad, el presidente, los congresistas, el fiscal, los jueces, los militares de son simples ejecutores. ¿Ejecutores de qué? Ejecutores de lo que quiere la comunidad. Esa es la relación política fundamental para que pueda existir, digamos, una sociedad gobernable, civilizada en, en, en América Latina y en Occidente. Pero eso no se cumple, pues. No, no se cumple por eso es que... Eh, les pido por favor que no discutan con, con esos troles, este, bloqueenlos, no, no entren en una discusión porque se pierde tiempo y no me dejan este, continuar con la ilusión de lo que les quiero expresar. Yo les decía, no son dos situaciones, eh, mantener el, el statu quo o no mantenerlo. Entonces, cuando uno dice no, si las cosas no son como, como, como, como, como de, deberían ser, derecho a la salud, a la educación derecho a, a tener una seguridad, digamos, este, de nuestra familia, de nuestras vidas, el derecho a, a obtener un empleo, ¿no? Si no se dan esas posibilidades, entonces algo está mal en esta sociedad. ¿Ya? Algo está mal en esta sociedad. Y por lo tanto, la racionalidad política te dice, ¿no? Si esto funciona mal, es como un carro, ¿no es cierto? Si un carro no te funciona el alternador, la, la batería o el motor, pero pese a ello tú sigues, digamos, este, manejando el carro y sabes que en cualquier momento se te va a parar. Idénticamente, en las sociedades, ¿no? si algo está mal, ¿no? las comunidades, las mayorías, ojo, la mayoría de la población del pueblo, que, que tiene intereses comunes, va a decidir, ¿no es cierto?, hacer ese cambio, esa transformación. No es porque se le ocurra a un iluminado, no es porque se le ocurra a un caudillo, sino sencillamente porque son necesidades materiales de una población. Que quiere vivir, ¿no es cierto? Su existencia, sus 70 años de vida, de, de promedio, en unas buenas condiciones. Entonces, ¿cambio o no cambio? ¿Mantener el statu quo o no mantenerlo? Evidentemente, los que, a, que quieren continuar con este statu quo, con esta constitución delincuencial fujimontesinista, con esta situación actual de un modelo de economía neoliberal desde el año 90 que ha saqueado al país y que se ha llevado más de mil millones de dólares, evidentemente ellos, ellos no van a querer que se cambie nada y ¿no? van a continuar en esa situación porque son una minoría, ¿no es cierto? que no llegan ni al 1% de los peruanos más o menos, calculen ustedes 330 mil personas que viven bien comen bien, tienen clínicas privadas tienen club privados ¿no? Eh, forman parte de la alta burocracia forman parte de la clase empresarial en el Perú bueno, ellos no van a querer que, que esto se cambie ¿no? ¿por qué? porque su, su bienestar, su Situación de privilegio, porque es una situación de privilegio, implica qué cosa? Implica la infelicidad, ¿no es cierto?, de la mayoría de una población. En resumen, esta es la causa, ¿no es cierto? Esta es la razón de ser de los conflictos sociales, de los conflictos humanos. Por eso, este, algunos tarados que hablan de, de que en el mundo este, los conflictos pueden eliminarse, están equivocados absolutamente. El ser humano, por ser un ser imperfecto, por ser un ser contradictorio, por tener intereses disímiles y en psicología esto está estudiado eh, tiene una carga conflictiva ¿no es cierto? que se va manifestando en diferentes niveles, a nivel religioso, a nivel político a nivel cultural a nivel racial, a nivel étnico a nivel económico que es el más importante los conflictos económicos son los que dominan en el mundo la, la, la guerra con Chile fue por un problema de tipo económico, ¿no es cierto?, eh, Inglaterra, que tenía intereses, ¿no es cierto?, en apro aprovecharse de los recursos este, de la materia prima del Perú, Ut utilizó a Chile, ¿para qué?, para poder este, tener el manejo de, de, de esos recursos, el guano, el salitre. Los conflictos en, en, en, en que hay eh, económicos este, desencadenan pues, muchas este, situaciones de abierta confrontación, no solamente a nivel empresarial, a nivel de las sociedades, a nivel de las comunidades. Ustedes han visto el conflicto este de, de, último de las bambas. Hay en Perú cerca de más de 200 conflictos que están sin solucionarse. Entonces querer tapar el conflicto, ¿no es cierto? Es una situación este, irracional. Que le llamen eso lucha de clases o, o, o, o conflictos humanos, conflictos, eh, conflictos digamos este, étnicos o como ustedes quieran llamarle. Eso es irrelevante. Lo concreto es que un gobierno, ¿no es cierto?, que quiera o que represente los intereses de una mayoría, porque los gobiernos, tengan en esto claridad, las sociedades es bien difícil, es casi imposible que se manejen por unanimidad, o sea que el 100% de seres humanos miembros de una comunidad estén de acuerdo. Y por eso que la forma racional de gobernar una, una sociedad es a través de... De la democracia, ¿no es cierto? La democracia que es, el, que es la forma política menos mala que hay. Una democracia imperfecta es este, mejor que tener una dictadura, que un gobierno autoritario, que un gobierno sin derechos. Entonces, este, pero esa democracia imperfecta no puede ser imperfecta toda la vida, hay que, hay que mejorar esa, esa, esa democracia. ¿no? Como la que existe en el Perú, ¿no? Donde hay un simulacro de democracia hay una posibilidad de que, la, de que la, la población participe en la toma de decisiones, pero que no es la definitiva o perfecta. ¿no? Por ejemplo, ¿no? ustedes, la mayoría de peruanos, no participan en el gobierno en la toma de decisiones, ¿no? de lo que se hace, digamos, este, con sus vidas. Y se los pruebo, miren, porque este, yo tengo que uno tiene que ser serio. Acá, miren, yo no soy comentarista, yo no soy opinólogo, yo no soy narrador de cuentos. Yo no soy informante, ¿no? Yo no soy opinólogo. Como les he explicado varias veces, yo soy un analista político económico. Y el análisis que se hace se maneja a través de los datos. ¿Ya? Los datos permiten a uno interpretar, hacer un pronóstico. Por ejemplo, miren esta, esta noticia. ¿Qué dice acá? Esto es noticia del día de ayer. El gobierno se endeudará por 30 mil millones en el, en el mercado capital en 2022. El Ministerio de Economía y Gobierno de Castillo dará prioridad a fuente de financiamiento. El costo será mayor, dice. ¿Ya? Se retornará a los bonos corporativos soberanos. Fíjense, ¿eh? entonces, al leer esta noticia, ¿no es cierto? que es un hecho cierto, es un dato cierto, este, que ha sido informado, inclusive acá hay, acá hay cuadros, ¿no es cierto? Cuadros estadísticos, ¿no es cierto?, de, de, de cómo va la cotización de los bonos del Perú. Eh, uno, uno se pregunta, bueno, ¿qué, qué, ¿qué, Ramírez, por qué hablas estas estas, estas cosas? ¿Qué, qué, qué, ¿A mí qué me importa? ¿Qué interesa? Es que te están endeudando, ¿no es cierto? Este, Ya vamos a llegar a, a los 90 mil millones de dólares de deuda, señores cada uno de ustedes más o menos tiene una, una deuda de 30 mil dólares, no, no saben cómo, pero tienen una deuda de 30 mil dólares cada uno de ustedes ¿por qué? porque el señor Castillo, digamos los engañó a ustedes, pues no le dijo que iba a endeudar, ¿no es cierto? no le dijo el señor Cerrón que iba a endeudar a, a, a los 33 millones de peruanos hasta cerca de 90 mil millones de dólares porque ahorita, ¿ustedes qué cosa creen? ¿de dónde sale la, la, la, la el, el, el, los fondos para los bonos para los subsidios, acá estamos en una farra ¿no? es como si estuviéramos en una fiesta esa, esa fiesta chicha, esa fiesta COVID donde es, la gente pues está en plena en plena jarana eh, toma cerveza baila canta, ríe están en plena farra en estos momentos pero en economía todo tiene un costo ¿ya? en economía como dice hay un economista, en economía, grave es esto, ¿eh? en economía y para mí, ¿no? En todos los actos de la vida no hay lonche gratis, no hay cena gratis, no hay, no hay lonche gratis. Todo, todo tiene un costo y los costos los tenemos que pagar, ¿ya? Los costos los tenemos que pagar, ¿quiénes? Los peruanos por haber tomado una mala decisión. Y la mayoría de los que eh, votaron por, por Castillo, los ocho millones y picos, al menor, pensaban que las cosas iban a, a mejorar. Pero no, ustedes están viendo, están empeorando, ¿no es cierto? Y, y esta gente, digamos, que habla del comunismo, que esta, esta, esta gente, digamos, trabaja, digamos, a la, a la, a la población en, en casi todos los canales de televisión, casi todos los comentaristas, casi todos los economistas que salen ahí de la, de la plantilla de los de estos este, medios, este que dominan, ¿no es cierto?, la, la mente de los de los peruanos, saben, ¿no?, que, que pueden someter, pueden tener dominados a los peruanos a través de esa noticia falsa. Ahora, Castillo es un gran es un, es un mentiroso, pues, ¿no? igual que el señor Pedro. Esto yo no, lo denuncié el 28 de julio, ¿no?, y luego, este, y no sea un anticastillista o, o que yo esté, esté contra este gobierno, sencillamente lo que yo estoy haciendo es presentarle a ustedes información que demuestra la forma como se está gobernando nuestro país, porque de esa manera comprometen nuestro destino, comprometen nuestra posibilidad de futuras nuestras y de nuestra familia. ¿no? Entonces, si, miren, pues, si, si, si, si, si, si los grandes este, transnacionales, si la, si la gran banca internacional, si el fondo monetario le está dando plata al, al gobierno peruano, a un gobierno comunista, entre comillas, eso es para matarse de risa, ¿no? De cuando aquí, digamos, este, la gran banca internacional y los poderes transnacionales financian a un gobierno comunista. Si ustedes fíjense, si en, si en Argentina, ¿no? Que, que, que, es, este, que no es un gobierno comunista, que es un gobierno ne, eh, neo, neoliberal peronista, es un gobierno este, peronista de derecha, si ustedes quieren llamarlo de esa manera, pero es un gobierno neoliberal, ¿no? porque todos los gobiernos este, en, en América Latina, excepto Cuba, ¿no? Son gobiernos neoliberales. ¿Ya? Y Bolivia, ¿no? Bolivia que tiene un problema de, de cambio de su modelo, pero todavía no la ha cambiado, está todavía dentro del modelo, pero tiene un gobierno, digamos, que está buscando el cambio. Entonces, Sí, de, de Argentina, ¿no? Argentina, digamos, tiene esta semana que resolver un problema. No puede pagar, ¿no es cierto?, la deuda externa que tiene con la banca internacional. ¿Cuánto es su deuda externa? Son 290 mil, cerca de 300 mil millones de dólares que tienen de deuda. Nosotros estamos en la onda de 90 mil millones de dólares. Ellos tienen que pagar 30 mil millones de dólares para amortizar, digamos, parte de esa deuda. Los argentinos, ¿eh? que son... La Argentina es la tercera potencia, ¿no es cierto?, en, en América Latina. La, la primera potencia es Brasil la segunda potencia es México, la tercera potencia es este Argentina. No puede pagar 30 mil millones ustedes qué importancia tiene eso. Es que es producto pues del endeudamiento de esto de acá, no a, a, a los argentinos, los gobiernos este, neoliberales, desde de Menem hasta, hasta Macri, digamos, eh, farrearon, le dieron dinero como le están dando a Castillo. Porque el, el negocio de, de la gran banca, digamos, es esclavizar a estos países a través del endeudamiento. Te dan dinero porque ellos tienen eh, sobrante, tienen liquidez en sus países y te cobran 7, 8, 10, 15, 20% de intereses. Cuando en, su, en sus respectivos países de origen, en Estados Unidos, el interés es 0 o 0.5 o no llega a 1%. Es el gran negocio, ¿no es cierto?, de, que ha existido más o menos y existe desde, desde la independencia, la, el, la deuda de independencia. Que en esa época eran otros bancos, eran los ingleses, los franceses, los alemanes, lo que tenía. Ahora son los americanos. Entonces la pregunta es... ¿Quién autoriza, quién autorizó ya que, que, que Castillo y el ministro de Economía nos endeuden a nosotros? ¿Para qué? ¿Para qué necesita, digamos, este préstamo? Evidentemente, acá hay una distorsión total, ¿no?, de lo que el gobierno ofreció, ¿cierto?, En la campaña electoral. Esa es decir, la gran mentira, ¿no es cierto? Y la gran mentira, ¿no es cierto?, que se le ha dicho a cerca de 8 8.000 peruanos, que ingenuamente pensaban que porque se trataba de, de un partido como Perú Libre, que más o menos tiene una tendencia de, de, de centro-izquierda, porque no es un partido este, revolucionario, es un partido electorero, un partido centro-izquierdo electorero, es un, es un partido este comunista, porque es un partido marxista leninista, y eso yo les he demostrado en varias ocasiones, pero libre es un partido marxista leninista, y todo partido marxista leninista es un partido comunista, salvo que cerrón cambie los estatutos y sus bases ideológicas y hable ahí de socialismo y no de comunismo, no de marxismo leninismo. Porque María Tegui, María Tegui era marxista, era un marxista heterodoxo. No era un marxista ortodoxo. María de leninista no era leninista, no era trotskista, no era estalinista. ¿No? María de era un marxista heterodoxo, educado, digamos, políticamente en Italia. Un marxista raro. ¿Ya? Un marxista raro para, para, para, para, para su época. Entonces, pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué eh, ¿A dónde va Castillo? Si las cosas siguen. No, este como ustedes están viendo acá a, a esta información ¿no? eh, la farra no es cierto la bolsa no cierto la farra que hay en la bolsa de valores de Lima ¿no? eh, eh, lo, lo, los negociados que hacen digamos con las, los fondos de inversión ¿quiénes son las em, Cuáles son las empresas digamos este, que levantan el, el capital que hay en el Perú señores es puro capital especulativo ya que Ustedes no, tienen que diferenciar el capital especulativo, el capital vampiro, el capital golondrino. Esa es una forma de capital. Y el, el capital productivo. El capital productivo te produce ¿qué cosa? Te produce empleo. Te produce trabajo. Te genera riqueza. Te genera producción de bienes y servicios. ¿Ya? Eh, el capital especulativo no. El capital productivo se asienta en un proyecto que puede ser 10, 15, 20, 30, 50 años. ¿Para qué? Para generar riqueza en una sociedad. El capital especulativo o capital vampiro es un capital que entra y sale de una economía. Está 15, 30 días, 60 días y luego sale. Juega, es como una timba, ¿no? Ese capital vampiro entra y sale y lo que le interesa, ¿no es cierto?, es ganar dinero, utilidades con especulación. Y cuando especula, genera inflación, y lo que pagamos, esa situación somos nosotros. Por eso el capital especulativo es negativo para toda sociedad. Es la que produce las quiebras, es la que produce las, las grandes, este, los grandes cracks. Es lo que pasó en el año 2007-2008 en Estados Unidos, con los bonos basura, con los bonos chatarra, con los, con los, con los, con los bonos sopranos, ¿no es cierto? Donde se, se creó dinero, se, se generó, digamos, este créditos, digamos, ficticios, fantasmas. Puro capital vampiro. Era una, una, una millonaria pirámide. ya Una millonaria pirámide. Que, que tenía pues que, que explotar en un momento. ¿no? fíjese y, y explotó y eso le costó millones y millones de, de dólares a, a los norteamericanos. Porque en esa, en, en esa época, creo que estaba... ¿no? Eh, según las leyes de mercado, de, la, de una economía de mercado libre... Si las empresas vienen la lógica, con una economía de mercado, las empresas entran a competir y, y, y solamente tienen dos posibilidades: o ganan o pierden. Si ganan, pues seguirán existiendo, ¿no? Y si pierden, tienen que quebrar. ¿Ya? Y nadie, nadie, nadie debería este, acudir en su auxilio. Esa es la lógica del capital, la lógica de la economía de mercado diferente a la lógica de las economías colectivistas o, de, o planificadas. Entonces, ¿qué pasó en el, el año 2008? Eh, los bancos, las financieras, pues estaban quebradas porque habían hecho malos negocios. Habían dado créditos sin ningún tipo de garantías a miles de norteamericanos. No podían repagar sus su, su capitales no podían este, dar más créditos. Y la lógica, ¿qué cosa era en ese momento? La lógica era, los gobiernos, los 250 o 280 millones de norteamericanos, para ellos les era ajeno ese problema. ¿no? Bueno, si, si, si este banco, esta, esta financiera este, invirtió mal, bueno, pues este, o que pongan plata pues sus accionistas, ¿no? haga un aumento de capital. ya, Un aumento de capital. Y si no pueden, sencillamente tienen que quebrar. Fíjense, y llegó lo absurdo, ¿no? Eh, Obama socializó las pérdidas. Esa es una medida socialista, ¿no es cierto? O sea, el, el gobierno norteamericano y la Reserva Federal norteamericana le dieron dinero prestado a estas empresas para salvarlas de la quiebra. Más de Cuatro trillones de, de dólares, o sea, cuatro mil millones de, millones de millones de millones de dólares. ¿Para qué? Para que las empresas puedan flotar y tratar de resolver, digamos, este la quiebra en la que se encontraron. El gobierno, ¿no es cierto? El, el gobierno, no, el Estado norteamericano salvó en la quiebra a miles de empresas en Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, eh, ustedes pueden darse cuenta, ¿no? Ustedes pueden darse cuenta de que en el Perú, pues, eh, Castillo no va a producir mayor este, transformación, mayor cambio. Háganse de la idea, señores, de que van a vivir ustedes estos, eh, este año, si es que no, si es que la derecha no se organiza y no logra va una segunda vacancia, va a continuar en la onda de iscarra Zagaste. Ese va a ser el prototipo de gobierno. ¿Ya? Ahora no se siente todavía el el golpe, porque la gente no ha quemado sus ahorros, ha quemado sus este, su fondos de las AFP, la gente ha hecho uso de sus reservas y ahora la mayoría de familias está digamos este sin esos fondos. Entonces, ¿qué es lo que se viene? Se viene una situación para mí, ¿no? Eh, un poco incierta, ¿no es cierto? Un poco eh, explosiva. Y estoy el pasado, ¿no es cierto?, a través del análisis ¿no? del del incremento del sueldo mínimo vital. Yo hasta, ¿no? hasta la fecha, no es su facultad, ya, es su facultad como presidente, es un decreto supremo, él puede disponer el incremento del sueldo mínimo vital, de 30, por ejemplo, a 1.200 soles. La razón es solamente recuperar la capacidad adquisitiva, o sea, devolverle a los peruanos su derecho a consumir, a no vivir de este, manera estrecha, a no privarse de alimentos, a tener que echarles más agua, agua al carro, o tener que tomar té en lugar de leche. ¿Ya? Por ejemplo, esa es una... Esa es una, este. Medida es un objetivo que deberíamos trazarnos, peruanos, en estos meses. Emplazar, ¿no es cierto? Emplazar al, al gobierno, a Castillo, para que incremente, para que devuelva la capacidad adquisitiva, ¿no es cierto?, de los sueldos. ¿Por qué? Porque los sueldos han devaluado. Los sueldos han perdido, este, por la inflación, han, han, han, han perdido poder de compra. Y lo mínimo, lo mínimo que puede hacer Castillo es devolverle al pueblo su derecho a comer. Pero es tan, es tan miserable, ¿no? es tan mezquino, ¿no es cierto?, que han pasado seis meses y han muerto, ¿no es cierto?, él y Frank y todo el gobierno. Este, me, mentirosos engañaron al pueblo que dijo que iba, este iba a vivir con el sueldo de maestro, creo que el sueldo de maestro era 2.000 soles, que los ministros iban a bajar el sueldo a la mitad, que los concueristas iban a bajarse el sueldo a la mitad. Una mentira. Porque ellos viven muy bien, con 30.000, 35.000 soles. Eh, este, son mensuales, ¿no? ¿Y el pueblo qué? El pueblo vive ajustado, la población, las familias sufren, ¿no es cierto?, situación agravada con este problema del COVID. Fíjense ustedes, señores, esta es la primera la, la, la, la primera petición que nosotros el pueblo deberíamos hacerle, y para eso deberíamos hacer marcha. Movilizamos, ¿Ya? Porque el problema, de la, de, el problema del COVID, el problema de la de la vacunación, este problema ya se superó. Este problema de la tercera, cuarta, quinta ola es, es, es lo que. Esto lo he hablado yo con profesores de San Marcos, de, de, de, de la Facultad de Farmacia y Medicina, ¿no? que me han explicado claramente cuál es la situación. No es la primera pandemia ni la última que, que, que habrá en el mundo, señores. Pero lo que sí es cierto, ¿no es cierto?, que esta pandemia es un gran negociado con las vacunas. Es un gran negociado de los grandes laboratorios, de las grandes transnacionales que significa más o menos 290 mil millones de dólares, ¿no es cierto? Esa es la torta, ¿no?, de las vacunas. O sea, ese es el asunto, ¿no es cierto?, y en esto tienen responsabilidad los chinos. ¿Ya? Los chinos tienen responsabilidad, porque ahí se generó, digamos, este, este problema. Y aquí se aplica, ¿no es cierto?, el aforismo, ¿no es cierto?, que, eh, latino, que en todas este, sociedades de Occidente se aplica, ¿no? en todos los estados de derecho, ¿no? ¿Qué dice ese, ese aforismo? ¿no? Dice, todo aquel, todo aquel, dice, ¿no? O sea, puede ser persona natural, puede ser un Estado, una persona todo aquel que cause un daño a otro, todo aquel que cause un daño a otro, o sea, a otros, a una sociedad, a una nación, en el Perú que 250 mil muertos, todo aquel que cause un daño a otros, tiene la obligación, obligación dice, tiene la obligación de indemnizarlo. ¿Quién generó este daño? Los chinos. Este, ¿Por lo qué efectos devastadores este, este virus? Claro que sí. ¿Ha muerto millones de seres humanos? ¿Los chinos tienen el deber de indemnizar esto? Claro que sí. ¿Ya? Entonces, el problema de la vacuna en el mundo, el problema de la vacunación es un problema que se va a normalizar como se normalizó, digamos, este, cualquier otra patología, otra enfermedad como el, el, el, el cáncer o como el VIH-Sida, ¿no es cierto? El SIDA, el SIDA digamos que es una enfermedad incurable. Entonces el COVID va a pasar a esa, a esa situación, vamos a tener que convivir con, con, con, con esto ¿no? y lo trataremos pues con el tratamiento médico adecuado. Y punto. Pero eso no nos puede a nosotros cerrar los ojos y que el gobierno, los gobiernos ¿no? aprovechen aprovechen esta situación eh, de sanitaria, ¿no es cierto? para privarnos de nuestros derechos fundamentales, para implantar una dictadura en, en nuestro país desde el 16 de marzo del 2020 ¿no? esa situación, digamos, este, que muchos de ustedes este, quizás no entiendan se ha normalizado, digamos en, eh, estamos viviendo en bajo un en, en estado marcial, ¿va? y ya casi no nos distinguimos de, de, de lo que es Cuba, de lo que es Corea del Norte, porque estamos viviendo sin derechos fundamentales. Esos derechos fundamentales te dirán, ¿tiene importancia? Claro que sí, que tiene importancia, pues. ¿Por qué? Porque los seres humanos necesitamos ciertas garantías para trabajar, para vivir, para contratar. Esas garantías son nuestros derechos fundamentales. Para reunirnos, para expresarnos, para viajar de, un, de una ciudad a otra, para salir del país. Para caminar por la calle sin que la policía nos detenga. Eso se llama Estado de Derecho, al de respecto de derecho. Y eso es lo que la gente parece, digamos, que no se ha dado cuenta, ¿no? Que estamos viviendo ya casi dos años, ahora el 16 de marzo de 2022, bajo una situación, esta es una dictadura disfrazada de democracia. ya no tenemos derechos constitucionales, estamos, digamos, en una situación de casi... Eh, de, de, de derechos menoscabados por el, los gobiernos, y que impide pues, que cada uno realice no es cierto? los proyectos que quiera hacer. Por ejemplo, la, la organización política, ¿no es cierto? La, la, la movilización política. Entonces, fíjense, este es el segundo tema, ¿no? El del estado de emergencia. Y con eso, pues, el resto de derechos accesorios, ¿no es cierto?, ingresar a la playa sin ningún problema, ingresar a, la, a los este, centros comerciales y a toda este, dependencia pública, ¿no?, donde actualmente se le, se le exige carnet de vacunación. Acuérdense ustedes, ¿no?, cómo los, los nazis este, trataban a los judíos, ¿no? Ellos tenían, su, tenían que mostrar, su, si querían caminar por, la, por Berlín o por Venezuela, tenían que enseñar un carnet y estaban segregados, y en una segunda etapa ya se los se, se, se lo, se lo colocó en guetos, ¿no es cierto?, con, acá se le puso en el brazo, digamos, una estrella de amarilla María para, eso es lo que quieren hacer con nosotros. Entonces, eso es fundamental. El tercer punto, que quería, que quería digamos, este revisar para luego pasar a contestarle las preguntas a ustedes, fíjense, si se produce este, la vacancia o renuncia del señor este, Castillo, también tiene que disolverse el Congreso. ¿no? Tiene que volverse a llamar elecciones generales y parlamentarias para poder reordenar, digamos, este, la gobernabilidad de nuestro país. Eso debe quedar claramente establecido. Miren, eh, eh, eh, no hay proyectos políticos en estos momentos vigentes. El proyecto fujimorista está en un proceso de, de descomposición. El, el proyecto aprista, los propios apristas, el propio Valán García lo enterró. El proyecto Fujimorista, que no es un proyecto porque el fujimorismo no es ideología, no es nada, es, es una. es una. es un cliché autoritario, dictatorial. Morirá con su. Con, con, con su mentor, ¿no es cierto? Y, y, y acá tienen mucha responsabilidad estos fiscales, estos jueces. Han pasado ya este cinco o seis años desde que se iniciaron las investigaciones. Y, y hasta la fecha, no hay un juicio público, no hay una condena, no hay una sentencia. Fíjense, en otros casos un proceso de un año, dos años pasados cinco cinco años seis años ahora usted ustedes usted, usted, tiran usted, usted no es cierto ¿Por qué? cuál es la cuál es la cuál es la explicación de esto porque miren si, si la señora Keiko Fujimori hubiese sido condenada el, el año pasado supóngase que se hacía el juicio público con todo su derecho a defenderse con todos sus abogados y, se le, y el poder judicial le encontraba responsabilidad pónganse ustedes si hubiese sido condenada en octubre del año pasado no hubiésemos tenido el problema que tenemos en estos momentos. Ha sido condenada el, 2000, el, el 2020 o, si quieren ustedes, en enero del 2021. Este, ella ya no sería un, un problema para el Perú, porque ella estaría en la misma situación en la que se encuentra el señor Antaurumala. Una condena encuesta y ella tiene que cumplirla. Porque evidencias, pruebas existen. Sobre todo en el caso de los aportes, que es diferente al caso de, de Otebrecht, donde en, de manera intencional se ha retrasado esas investigaciones. En el caso de los aportes, el, el propio dueño del banco de crédito ha declarado, ha presentado las pruebas, los vouchers, ha presentado los recibos de pago de la Atlantic Security Bank, que es un banco offshore. Del grupo Crédito, de que le entregaron le 3 millones y medio de dólares. Entonces, es una prueba irrebatible, donde no tiene nada que ver acá. Este o de Barata, Entonces, por ese proceso, esto debió terminar. Y con, y con eso, eh, el caso, eh, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo que se llama Fujimorismo, digamos, ya no sería un problema para el Perú, porque ese es el factor de ingobernabilidad. Mientras los jueces no liquiden este tema de manera sumarísima, vamos a seguir en este proceso de pernabilidad Por eso que yo les digo, ¿cierto?, que el caso de, de Keiko, del Fukimorismo, es un caso en descomposición, un caso que termina en y por eso que a nosotros nos debe preocupar ahora el vacío que va del Fukimorismo, ¿no es cierto?, el mal llamado Fukimorismo. Porque en, en política no hay espacios vacíos, en política los espacios se llenan rápidamente por gente oportunista o por gente que tiene algún derecho a liderar un movimiento político entonces, escúchame como le digo para mí Castillo es un problema liquidado Castillo pasará al basurero de la historia el, el futurismo es un problema liquidado pasará a la, al basurero de la historia así como pasó el odriguismo, el velaundismo el sánchez el pradismo todo ese tipo de, de movimientos o grupos políticos que se forman al, en torno, digamos, a la persona de, de, una, de un caudillo o de un político, tienen este tienen ese fin. Y no solamente en el Perú, es, es en todo el mundo, a cierta medida son leyes de la política práctica, señores. Lo que, no pasa, lo, que no, lo que no pasa así rápidamente son los proyectos históricos, ¿no es cierto? Los proyectos con ideología, con principios, con objetivos finales de la sociedad. O sea, eso es lo que, lo que se llama las grandes cosmovisiones políticas. Los líderes pueden pasar, ¿no? los caudillos pueden fracasar en el gobierno, pero queda, ¿no es cierto?, queda la matriz ideológica. Independientemente de, mire, le doy un ejemplo, independientemente de lo que sea la, la socialdemocracia en Alemania o lo que sea el, el Partido Socialista Obrero Español, que puede ser un partido de un desastre, lo que ustedes quieran, esos partidos tienen una matriz ideológica, han, han fracasado varios de sus líderes, pero hay una suerte de corsi y ricorsi, digamos, en ese movimiento político. En Alemania, ¿no es cierto? La, la, la derecha, la ultraderecha, gobernó cerca de 20 años. Y ahora, digamos, en el gobierno de un socialdemócrata. ¿Por qué? Bueno, son las son leyes de la política. La, las comunidades este, no tienen una, una visión totalitaria, salvo en aquellas sociedades cerradas, donde no se permite la discusión, el debate, el, el intercambio de ideas, como Cuba, ¿no? Pero los seres humanos tienen esa, esa tendencia, ¿no es cierto? A tratar de siempre de mejorar las cosas, de... Porque la historia, digamos, la historia no es lineal, la historia no es lineal, ¿ya? La historia tiene avances y retrocesos, pero siempre, ¿no es cierto?, siempre, ¿no es cierto?, hay una línea, digamos, una línea que indica, ¿no es cierto?, que las sociedades no involucionan, salvo, salvo los estados fallidos, como el caso de Haití ¿no? pero son casos excepcionales que confirman la regla. Entonces, en el Perú, señores, hay, hay gente que no piensa, hay gente, hay gente que, que, que no que no racionaliza. Digo, yo les doy la idea para que ustedes racionalicen y se a pensar. Yo le digo que Castillo se va al basurero de la historia, evidencia. El caso humano. ¿qué, qué, ¿Qué es humano? ¿Qué cosa es el humanismo? Les pregunto a ustedes. El caso Toledo, de donde. Procede Castillo. ¿Qué cosa es el toledismo? ¿Dónde está Toledo? ¿Dónde están sus bases? ¿Dónde está su ideología, sus principios este, políticos? ¿Dónde está el, el, el, el alanismo? ¿Dónde está el aprismo? ¿No? Bueno, ahí el apra pues que tiene la. Tiene, tiene, eh, ¿Cuál es la palabra? Eh, tiene eh, una mala aureola, ¿no es cierto? una mala aureola, porque Alan lo llevó al poder en el 85 y Alan enterró a, a LAPRA el 2016 por eso que LAPRA no se puede levantar es imposible, ¿no es cierto? porque un partido este, que está con metástasis no está canceroso eh, la metástasis ha hecho todo el cuerpo aprista no hay un líder, no hay una no hay una facción que pueda rehabilitar ese partido. De marketing se llama eso, ¿no? El, la, marca, la marca está podrida, está destruida, está perjudicada. Por lo tanto, a pesar de que, de que el APRA ¿no? tiene ideología, es un partido inviable en el Perú, ¿no? ¿Qué, qué es lo que queda? Quedan, este... Eh, toda, la, toda, toda, toda, la, toda esa variante, todo ese bloque ¿no? de derecha, de centro-derecha, ¿no es cierto? Que eso es lo mismo, ¿no? Ustedes no pueden distinguir, señores, entre lo que es Acción Popular de lo que es este, Alianza para el Progreso de, de Acuña. Y Acuña ahora está enterrado. Acuña es un cadáver político, señores. O sea, ese partido está muerto. Ese partido, digamos, este... Eh, va a seguir la suerte es su dueño, pues es su propietario, ¿no es cierto? Tiene, va a tener a toda la prensa en contra por haber este, denunciado a un periodista. Y haber hecho que condenen a un periodista. Porque quieran o no, digamos, este, la prensa es un, es un gran poder. Y más aún cuando... El libro puede ser controversial, pero tiene datos, tiene hechos, tiene... no este situaciones que que colindan con la con la veracidad, no, más exageraciones hay algunas, este, pero hay para mí, ¿no? Para mí, este, Acuña cometió el peor error vida porque ese, ese, esa es la, la, la idea que ustedes tienen que tener en cuenta en, en, en política, los errores, las malas decisiones se pagan, porque esa esa decisión la ha tomado, la ha tomado, digamos, en base a a lo que deben haberle soplado este, los abogados, ¿no? y los abogados son malos asesores políticos los abogados se los, se los dieron con conocimiento de causa, son picapleitos o sea, ellos viven del pleito ellos viven del conflicto, mueren en el conflicto nadan en el conflicto este, viven en el conflicto la política es otro mundo, distinto, ¿no es cierto? entonces Muerto el político, el proyecto político apista, muerto el, el, el, el proyecto fujimorista y, y Keiko, ¿no? Y Keiko, de, si es que se cumple en la situación de un proceso normal, Keiko debe ser condenada, señores, en ese proceso de los aportes. Y con eso termina la historia. Por eso que Keiko ha, ha tratado de dilatar, dilatar, dilatar esto, ¿no? ¿Para qué? Para poder candidatear. Y solamente ella se salvaba. Ella tenía, se llama indolabilidad, no inmunidad, indolabilidad. Ella no podía ser este, condenada si es que llegaba a la presidencia de la República. Ella apostó todo a ser presidente del Perú. Pero no pudo, pues. ¿Ya? No pudo. Entonces, este, la situación del humorismo debe resolverse en los próximos meses. Y ahí verán ustedes que todas esas ratas que están ahí siguiendo la... hasta ahora porque reciben dinero, digamos, de que nosotros pagamos, miren, miren, nosotros a través de nuestros impuestos eh, financiamos el presupuesto que le da a la OMP, el gobierno a la OMP, y la OMPE le da a cada partido, en este caso al Fujimorismo, le da cerca de nueve millones de dólares para que gaste. Nosotros pagamos esos partidos. Cuando esa, esa, esa ley dada por ellos, esa ley debe, digamos, este, anularse o debe derogarse. Porque los partidos no pueden recibir financiamiento. Los partidos son organizaciones políticas que nacen por un ideario, por un ideal de un grupo de seres humanos que creen, ¿no es cierto?, en lo que debe ser una sociedad. Pero no puedes, no puedes, puede, no puedes, no puedes tú, digamos, hacer un partido porque te van a pagar 9 millones de, de soles al año, ¿no? eso, eso es absurdo, ¿no? eso es una fuerte es una de corrupción. Eh, entonces, miren, bueno, condenado a Keiko, el, el, el proyecto Fujimorista este, eh, está terminado. Creo que también la, va a salir la misma suerte de su hermano Kenji por el otro proceso de la falsificación de, de los votos. O sea, no, ya no tienen posibilidad alguna ni mover a Kenji ni a, ni a Keiko. ¿ya? Eh, eh, ese proyecto, ¿qué es lo que queda? Si queda un elemento peligroso, ¿ya cierto? Un, un, un elemento este, que ustedes tienen que tener en consideración, es el, el, el que les hablaba de la popular, este, APP. Y Renovación Popular, que es lo que se llamaba Solidaridad Solidar Solidar Solidar Nacional, ¿no es cierto? Que es el partido del cual se ha adueñado Porqui, ¿no es cierto? Ese es un elemento peligroso, porque es un fascista encubierto con ropaje democrático. ¿No? Que... Quiere el poder. Es un hombre que está ansioso por el poder, está loco por el poder. Pero no para... Como señala, ¿no es cierto? Eh, es esto que, que, que está acá, ¿no? Esto, le, voy a, le voy a este, uno de estos. les voy a explicar, ¿no es cierto? La psicopatía política, ¿no? Cómo son los líderes. ¿no? ¿Cómo son los políticos en Occidente? Y acá está la explicación de por qué porque quiere el poder, ¿no? Es, es un tipo peligrosísimo para toda la sociedad peruana, señores. Se lo estoy diciendo ahora, 16 de enero el 2022, es un tipo peligrosísimo, es peor que Hitler, es un sujeto que no es demócrata, no es, es un dictador, es un caudillo, es un sujeto que te pisotea los derechos, es un sujeto que te, que te insulta, que te difama, que miente, miente, miente, miente, miente, miente sabiendo que miente, es un mitómano no prepotente, autoritario. ¿Ustedes se imaginan a este... A este, a este sujeto como presidente del Perú pues, eh, el Perú se va a una civil porque este señor la va a provocar entonces eh, ustedes este, para mí ¿no? porque este, como tiene eh, que, que del plan reactiva que le hemos dado nosotros, o sea, le digo nuestros impuestos a través de Julio Velarde como hecho su, su campaña política que no paga impuestos, que, que, que está embarullado en una serie de juicios, de juicios, de juicios, para que todos prescriben y no pagar cuando su deber es pagar impuestos como pagamos todos los peruanos. Entonces, es un sujeto peligrosísimo, señores. Es, es el fascismo este, vestido con ropaje democrático, social cristiano, pervierte lo que es el social cristianismo, porque habla de social cristianismo, digamos, pero el social cristianismo no tiene pues esa, esa connotación. Es el fascismo, ¿no es cierto?, al desnudo. ¿Qué más le queda? Es de soto, de soto está liquidado. Es un hombre ya que está este, en los últimos, ya no pateando penales, sino sencillamente como lobista ya cumplió su función, terminó su función, y solamente le queda pues su cuartel de invierno, no tiene organización política, no tiene nada. No sabe montarse, digamos, a los candidatos. ¿no? Tiene financiación hasta ahora de los poderes transnacionales. Julio Guzmán, los morados, que es otro de los cachorros, ¿no es cierto?, del, del poder transnacional, que luego de, de su fracaso, digamos, este último se ha ido a estratégicamente, digamos, a fuera del Perú, ¿no? Para regresar de acá en uno o dos años. Entonces no hay más. No hay más, señores. Perú podemos, que es un proyecto personal de otro cacique. Eh... Somos Perú, que es, una, es un vientre alquiler, ¿no es cierto?, luego de la muerte de Andrade. Y Perú libre, en el, espectro de, en el espectro de la mal llamada izquierda, ¿no?, y junto por el Perú, ¿no? Bueno, junto por el Perú está descalificado, porque y es mejor que haya pasado esto con Castillo de Anzi, Cuenta ustedes, racionalicen. Ellos perdieron las elecciones, pero son los que gobiernan en nuestro país, la señora Verónica Mendoza es la presidenta del Perú, informal. Tiene seis ministros de Estado sin haber ganado una elección. Ha colocado, ¿no es cierto? ¿Para qué quería el poder Verónica Mendoza si fuese ganó la elección? Para repartir, digamos, este, a todos sus cuadros, a todos sus militantes, a todos los desempleados en los ministerios. ¿Para eso se si es hace una, una organización política, señores? Pregunto. ¿Esa es la razón de ser de un partido político? No puedes, ustedes ven claramente, yo les dije en alguna oportunidad cuál era la trayectoria política, ¿no es cierto?, de, de, de la señora. La trayectoria política es haberle cargado el necesero a Nadie Ahí apareció, digamos, la elección la política. Yo lo que recuerdo no le he visto en una, en una movilización, en una lucha política, en una protesta, en una huelga. No le he visto jamás detenido el cedro del Estado. No, no, no, no, no, no le he visto peleando por los derechos del pueblo. Pero supo, ¿no es cierto?, montarse en el poder. Se montó a la ingeniería se montó a Humana, logró ser congresista y ahí los traicionó y se fue. Esa es la, la, esa es la caberada, pues, ¿no? La caberada, ¿no? Que son racistas, ¿no es cierto? Y que a la militancia de Juntos para el Perú, que son gente de pueblo, gente noble, de la sierra, ¿no? lo usan el cholo barato, pues, ¿no? Porque los blancos son racistas, señores. Se simulan ser de izquierda. no Ser de izquierda, digamos, ese, buscar el cambio social, mentira. Lo que quieren ellos es vivir bien, tener un buen sueldo, irse, ir, eh, cada fin de mes a Miami, como ciertos congresistas, irse a Europa, hacer la gran vida, y, y el pueblo, el pueblo muriéndose de hambre. UPP eh, sufruta, ¿no es cierto?, este parte del poder a través de, de, de, de mil que o sea los resto de PP, Pero. O sea, esos, esos partidos son inviables. Acuérdense de mí, pe, pe, pe, pe, este, eh, junto Perú, junto el Perú, ha liquidado su proyecto histórico. ¿no? Por una, en la política hay otra ley fundamental. ¿ya? En la política, compartan, señores, compartan para que ustedes tengan algunas ideas. No me crean a mí. Yo, yo les estoy transmitiendo un análisis político. El análisis político es para que ustedes reflexionen discutan esto, busquen evidencia y luego tomen una decisión yo no estoy acá adoctrinando a nadie yo estoy haciendo un ejercicio de razonamiento de la política ¿para qué? para que ustedes decidan bien y no volvamos a cometer el, el error otra vez si hay elecciones este, este año o el otro año porque Castillo no va a durar salvo que se entregue totalmente a la derecha, si se entrega a la derecha y totalmente y paga los 300 millones así al contado Podría durar, pero sería pues el acto de traición más grande que hubiera cometido, digamos, este, en la historia política del Perú. Un mal llamado gobierno de izquierda o comunista, ¿no? que le cede el poder a la, a la derecha. Bueno, y eso, eso, este, eso ha pasado en la historia. Acuérdense ustedes Sánchez Cerro. Sánchez Cerro era un... ¿por, ¿Por qué le digo yo este, le, le digo neoliberalismo serrano? Esto es una investigación política, no sé, esto antropológica, no sé, eh, es, este, es bien difícil que un, un, un andino, un pueblo andino sea neoliberal no la conmovisión del andino, del serrano ¿serrano por qué? porque eh, nació vivió en la sierra, viene de la sierra no es por una cuestión este, de tipo despectiva, peorativa es por ubicación por ejemplo yo soy costeño, nací en Lima puede haber nacido en la sierra, sería serrano o puede haber nacido en la sierra, sería un selvático no, la conmovisión del selvático es distinta a la del serrano y la del costeño es, es, es bien difícil que haya neoliberales andinos, serranos, porque su convivición, el culto a la Pachamama, a los sapos, la gente de los andes es eh, eh, mayoritariamente, este, era mejor dicho, era este, solidaria, no tenía una mentalidad co colectiva de trabajo, no la minca, el aini. Pero ¿qué cosa representa Castillo? Castillo no es un socialista. Castillo no es un comunista, Castillo no es un izquierdista, Castillo no es una persona que, que tenga eh, interés en cambiar este, la sociedad, no sabe ni lo que el proyecto de hombre que, que, que, que debería existir en nuestro Perú, ¿no? en nuestro país. Castillo es un adenerizo que, que, que tuvo la suerte de, de estar en, en el lugar, digamos, cuando cerró y Perú Libre, necesitaban un candidato presidencial. Entonces, es imposible, ¿no es cierto?, eh, que un, un, un serrano, porque Castillo es serrano, es de Cajamarca, adopte pues, y permita, ¿no? y, permita este, y promueva, fíjese, su conducta política, la posición, rodearse de gente blanca, a, a Castillo le apestan no choro le apestan no serrano, no se reúne con serranos, él se reúne, su, su ministro de Economía, es un español, el señor Pedro Franca. Su presidente del Banco de Reserva es un, un místico, ¿no es cierto? Un representante de la oligarquía financiera más rancia que hay en el Perú. El señor Julio Velarde que representa los intereses de Gran Capital. ¿Ustedes tienen a un Quispe, a un Wamani, a un guamaní como ministro de Estado? ¿Quiénes son sus ministros? Los caviares. ¿Quiénes son sus representantes? Por ejemplo, ¿quién es su canciller? ¿Quién es su ministro de Relaciones Exteriores del Perú? Oscar Magorta López de Romaña. Es la más rancia familia y meña conservadora que puede haber existido. ¿Quién es su asesor internacional, político internacional? El señor Harold Forsyth, padre de George Forsyth. Conocido en el mundo político, ¿no? Es una veleta, ¿no es cierto? Ha trabajado con todos los gobiernos. A él le interesa el dinero, le interesa estar en, como jefe de las embajadas, ganar sus 50 mil dólares sin ningún problema. Por eso es que ustedes veían a su hijo, a George Forsyth, ¿no? Este, a George Forsyth, digamos, este, estar en, en la cueva ahí de, de Breña. Porque muchos pensaban que George Forsyth, Forsyth, Forsyth este, el hijo, este, quería ser ministro, quería hacer, este, participar en el gobierno. No, él iba a hablar por su padre, es un lobby armado por su padre. ¿Para qué? Para que a su padre colocarlo en la representación de la OEA de, en Estados Unidos. ¿Ya? Ahora, acá me hablan de algunos paisanos. La paisanada, pues, este, en el sentido no peyorativo, ¿no? o sea, paisano es el que, que de mi tierra, de mi pueblo. No, ese, ese, ese es un criterio que no es meritocrático ¿no? yo lo escojo como ministro porque es mi, mi paisano es de mi pueblo, es chotano bueno, si fuera pues, una eminencia si fuera una, una luminaria yo no tengo ningún problema no como creo que ninguno de nosotros tendría problema y que los, los, los serranos son racistas no se dan cuenta ustedes había una frase ese, negro con plata, cholo con poder blanco misio líbrate señor porque no hay un tipo más opresor, un tipo más déspota, más prepotente, mucho más despectivo que, que tu paisano. Entonces, este, ¿qué salida tiene, tiene? este? Y acá termino la, la locución. La única posibilidad que tenía Castillo era gobernar con Perú Libre y Cerrón. Pero Cerrón pues, este, y Perú Libre no son un partido, digamos, este que, que preparado para gobernar eso lo reconocido Cerrón. La presencia les cayó del cielo a ellos. Y según es un partido, o su líder principal, el dueño, el propietario de esto, el, el señor, este, el, el, el médico Vladimir Cerrón, cuando fue gobernador regional, no ha tenido una gestión excelente, una gestión criticada por mucha gente. Tiene problema de corrupción, tiene condena de corrupción. Esto significa que su gobierno, si se le evalúa su gobierno regional, no ha sido un gobierno eficiente. Por lo tanto, ¿qué opciones le queda a Castillo? Como gobernador de Pero eh, yo no le creo una sola palabra al señor Castillo porque le gusta utilizar a la gente. ¿Ya? Le gusta instrumentalizar a la gente para sus fines personales. Y ningún académico, ni un hombre de bien que se, que se estime, eh, podría prestarse a ser pues, un muñeco, una marioneta, ¿no? de una persona que no tiene la preparación, que no tiene la calidad estadista, que no, que no nos representa a nosotros la mayoría de peruanos, y que está ahí no por un accidente del destino. Y la culpa la tiene cerrón por haber elegido mal ¿no? a un traidor que lo, que lo traicionó y lo traicionará siempre. Por eso yo no le creo, no le creo, no le creo, no le creo este a Castillo. No es un hombre que tenga palabras, es un hombre confiable. No solamente lo digo yo, ¿no? lo dicen todos aquellos que lo conocen, que han podido conversar, y él es un instrumento, ¿no es cierto? No, no inconsciente, consciente de una estrategia que está detrás de él, que es la estrategia de Sendero Luminoso, del Mugadev, que desde el año 2017, cuando lo hizo presidente del Comité de Lucha Magisterial, utiliza, utilizó a este sujeto para sus planes partidarios. Para... Castillo es consciente de esto? A mí me parece que sí. Él es un hombre solo, señores, no tiene organización política. No tiene cuadros políticos, no tiene partido político. Todos los ministros que lo rodean, todo el personal de asesores que lo rodean, son gente adveneriza que está ahí, son, son mercenarios de la política, que están ahí por un sueldo, mientras les pagan el sueldo, le tengan el cargo... Van a, van a cumplir, digamos, este, con lo que Castillo quiera. El día que lo retiren del cargo, ese día se van a volver en sus más grandes enemigos. Entonces, conclusión, si Castillo no gobierna con Cerrón, ese gobierno es, es inviable. Y Cerrón, si es inteligente, si es racional, tendrá que tomar una decisión. Porque yo no creo que un un dirigente político como, como Cerrón vaya a quemar todas sus naves, ¿no? Como Cortés, en la conquista de México, no vaya a poner las manos al fuego, con su partido, con los pocos cuadros que les quedan en estos momentos en el Congreso, sus 15 o 16 congresistas que tiene, para sostener un gobierno neoliberal, nefasto, entreguista, eh, que no representa al Perú. Y durará lo que tenga que durar, ¿no? Si Castillo no cumple con la palabra de co con, con, con Cerrón, Cerrón tiene que tomar una decisión. Eso de, de querer empujarlo, de querer este, coaccionar, lo de querer exigirle, de querer confrontarlo con el pueblo, con la marcha, es, es una tontería. Ellos no conocen a Castillo. Esa es personalidad, señores, es psicopolítica. Ustedes, a un hombre cuadriculado, a un hombre que tiene más de 50 años, no le pueden ustedes cambiar su forma de utilizar a las personas, marcar el poder, su megalomanía, ¿no? Es un Vizcarra, es un Vizcarra, ¿ya? Pero la diferencia entre Castillo y Vizcarra es que Vizcarra es un tipo prepotente, ¿no? Es un tipo, es un tipo, este, autoritario. Castillo es un perfil bajo, es un avestruz, pero que mueve, mueve sus pies por debajo para... Tratar de manejar el poder. Eh, Bellido ya lo retrató este, ya lo retrató Bermejo, ¿no? O sea, este Cerrón, eh, Cerrón este, es un hombre solo también, eh, en, su, en su organización. Cerrón eh, no entendió, ¿no es cierto?, la. Eh, se dice que es leninista, pero no entendió, digamos, este, cuál es la postura leninista. Para los politólogos, ¿no es cierto? El leninismo dentro del comunismo es una suerte de unidad en la diversidad. Yo puedo manejar un proyecto político sobre la base de tener a la gente más preparada, más leal políticamente, a quienes delego yo este cargo de responsabilidad. Eso es lo que hacía Lenin con Trotsky, con Stalin, que eran enemigos a muerte. Hacía enemigos a muerte ya desde que era miembro del Comité Central del Partido Comunista, con Kamenet, con Sinoviet, pero convivían todos. ¿Cuándo se produce el desmadre? El desmadre se produce cuando muere, muere Lenin. Y se produce la matanza entre ellos, se acuchillan, se hacen los procesos y la gran purga. Fíjense, señores, ¿qué le auguro yo? No, no le auguro. Este, ¿Cuál es el análisis político de Cerrón y Pueblo y Cerrón, este, Cerrón Libre? Eh, el Partido Perú Libre. Racionalice, racionalice bien este, su situación. Eh, Cerrón cometió el error de esconderse en el momento que era fundamental. El 28 de julio, él debió asumir el cargo de primer ministro y colocar, digamos, a los ministros que podían llevar adelante un proyecto político de Perú Libre. Pero cometió el error. Él, a pesar de que tenía la condena, señores, porque la condena en, en ese momento no lo inhabilitaba, porque todo todavía estaba en discusión. O sea, no había... No había lo que se llama este, resolución firme en derecho. Y él, digamos, eh, si se hubiese primer ministro el 28 de julio, él, él como tiene, es un caudillo, y tiene alguna preparación política, él en estos seis meses, en estos seis meses, se le podía haber pedido cuentas. Pero los errores se pagan. Él, el 28 de julio, perdió poder. Él tuvo poder hasta el 27 de julio. El 28 de julio perdió poder este, ante Castillo. Castillo se empoderó y luego Castillo le soparó a la oreja que él podía gobernar sin Perú Libre y sin Cerro. Eh, bueno, eh, acá el, el, el, el, el Manco dice, yo, para mí es el mejor político discreto. ¿no? Podemos discrepar, ¿no? pero a mí los, los hechos, los datos me dicen, ¿no? Bellido tiene el mismo problema de del Viejo, son mitómanos, son mentirosos. Los políticos por naturaleza son mentirosos, salvo excepciones. ¿no? Casi todos los políticos de derecha, de izquierda, de centro. Fíjese ustedes que el, el, el presidente de los Estados Unidos, el señor Franklin Delano Roosevelt, cuatro veces presidente de los Estados Unidos, desde 1930, ¿no es cierto?, hasta 1945. El señor hablaba de moral, hablaba de la nación americana, que la lucha contra. El señor era un fornicador, tenía amantes, era infiel, y la mujer lo toleraba, ¿no? toleraba todas esas aventuras, y encima de eso, mira, a pesar de que él era un inválido, tenía polio. Y lo mismo con los Kennedy, que hablaban del resurgimiento americano, todos los Kennedy, con su mitómanos, con el problema con Marilyn Monroe y todo lo que ustedes conocen. Eso no quiero hablar el día de hoy, pero les digo. Bermejo y Bellido eh, están cortados por la misma tela. Es un poco difícil pues, encontrar un hombre perfecto. Todos todos tenemos, este todos tenemos este alguna cosa que no es perfecta. ¿no? Ya, entonces termino acá la disertación. Así que cerrón, piensa bien lo que vas a hacer. Si te quieres quemar, quieres ir hasta el final con ese proyecto que para mí está abortado, es un aborto que se ha producido espontáneamente. Bueno. Si quieres tú mantener el proyecto sin tener el poder, estarás lidiando este, a Perú Libre, ¿no? Y estarás lidiando tu liderazgo, bueno, pues, y será otro partido más que, que pasará, pues, a la, al basurero de la historia, ¿no? Ya, entonces, ahora sí voy a terminar esta, eh, esta parte, termino, señores, los 15 minutos finales. Eh, las preguntas, a ver, ahora sí las preguntas. Cerrón no quería un cambio, solo quería poder, por eso se dio. Pero dice de Vergaray. Eh, eh, eso es lo del cambio, eh, yo sí creo, ¿no? En, en, su, en, su, en su, como visión, Cerrón, un cambio, un cambio no, no radical, ¿no? Este, pero quería cambiar algo en el país, ¿no? Pero le falló, pues. Eh, fa, él, él mismo falló, él se escondió, él practicó mal asesorado, mal aconsejado, él se escondió cuando debía estar presente en los momentos decisivos. ¿Y si, ¿Se acuerda de Lenin? Lenin, en los 10 días en que se decide la suerte, de, de, en, en esa época de Rusia, cuando el zar tenía que, eh, que caer y traerse abajo al gobierno de Kerensky, digamos, este, Lenin apareció para dar las directivas finales y se puso al frente, ¿no es cierto?, de la, de la Revolución Rusa, ¿no?, de, de octubre. ¿no? Porque Lenin decía, ¿no?, este, que si él no estaba en, en esos momentos este, en, en, decisivos, era, era la hora, el momento, el día en que tenía que producirse la insurrección en Pretrogrado. Fíjese, y, y estratégicamente lo planeó de tal manera que no hubo muertos, o hubo mínimo, no, no creo que hubo muertos en el salto al Palacio, al palacio de Invierno. Pero fue un golpe, ¿no? un golpe, un golpe digamos, este, estratégico, ¿no? y lo, y lo, y la, lo decidió. La, y yo me pregunto hasta ahora por qué se escondió Cerrón el 28 de julio él debe aparecer ante las cámaras con, con Castillo, dar una conferencia de prensa, presentar a sus ministros, decir su plan de gobierno y, y se acabó. Eso demuestra pues el nivel, ¿no? El nivel de estadista. ¿No? ¿Cuál, es el, dice acá, este, ¿Cuál es el interés de los grupos económicos de Chile que se mantenga la economía de interés? Este, Chile pues este, eh, eh, tiene inversiones en el Perú, ¿no? Es el tercer inversionista más grande en el Perú. Primero son los chinos, luego los americanos, norteamericanos y luego los chilenos. Ahora, evidentemente que ellos no quieren que se anule pues, la constitución del, 90, que, del 93, ¿no? Ellos quieren mantenerla, porque sobre esa base han invadido el Perú, ¿no? Ahora, si se restaura la constitución del, del 79, como va a ser? Eso tiene que ser porque es una ley de la historia. Este, nosotros vamos a recuperar nuestros recursos. Y, y, y los contratos van a tener que revisarse o anularse, no sé si son lesivos al interés nacional y a eso sí, claro, así esté Bori con Ori porque Bori tampoco representa los intereses del Perú no Bori representa los intereses de los chilenos de un sector de los chilenos no hay hombre perfecto mi querido Paul Jan Sang, no existe eso lo puedo probar a ustedes o sea, y le doy un dato, ya, son cinco criterios sabes por qué no somos perfectos? porque somos, este, somos mortales ya eh, no somos inmortales Ya la perfección significa la inmortalidad pero ser inmortal también sería muy aburrido yo estoy pensando si, si pudiéramos vivir por eternidad eso sería muy aburrido Este. ya, a ver ya, eso depende de de cuándo va a cargar el castigo eh, eh, tienen, todo, eh, tienen a partir de abril ya tienen ya algunos algunas este algunos algunos datos hechos, eso depende de lo que pase con Bruno Pacheco y el Putin es un dictador, es un agente de la KGB, pues, ¿no? Que supo tomar el poder en su en, en, en Rusia, ¿no? ¿Qué opina de la quinta y sexta, doce? Quinta, sexta, séptima, octava, ya eso es irrelevante, señores, ¿no? Ya no se preocupen. Eso es irrelevante. Eso no tiene ningún... Ese es un negocio, ¿ya? Es un negocio de, la, de los farmacéuticos. Van a inventar alguna otra cepa, alguna otra variante mutante para seguir vendiendo sus vacunas. Ese es el negocio. Eso ya me lo han explicado este, eh, profesores que saben, ¿no? eh, que saben este asunto, ¿no? Yo cuando no sé una cosa, pregunto a gente que sabe más que yo, ¿no? Y esa no es mi especialidad. Me están preguntando Alejandro Cárdenas de José Vega, este, que le retirase del debate. Yo, yo, yo no participé, yo dije claramente, ¿no es cierto?, que UPP no tenía candidato a presidencia. Se lo dije claramente a, a, a Ricardo y le dije a todo el grupo este, de que no iban a sacar ningún congreso, fíjense lo que le dije, me, me, me dijeron que era malagüero, mala, mala, mala que era pesimista, eso se lo dije, en, está grabado eso, en una reunión que hubo ahí, me llamaron para que les haga un análisis político, le dije, ya, eh, fue esto en diciembre del 2000, 2020, fue, las elecciones han sido el 21, sí, ya, 2020, le dije, eh, eh, porque ahí decía, ¿no? vinieron todos los representantes de VP de todo el Perú, ¿no? Que, si ahora hemos sacado como, dijeron con antauro Rumala en este congreso extraordinario ¿no? hemos sacado, sacaron creo 15, 17 congresistas dijeron ah, vamos a sacar ahora 30 congresistas 40 congresistas, van a arrasar en todo el periodo solamente mencionando este, la palabra antauro Rumala ¿no? y le dije claramente eh, ahí no y fíjense lo que le dije a los OPP ¿no? que no iban a sacar ni un congresista y que iban a perder su inscripción presidencial la inscripción del partido y que no teníamos candidato a presidencia. y me dijeron me criticaron, me dijeron, y lo que le dije a ustedes, lo que le dije a ellos, se cumplió. No sacaron ningún congresista este, y no pasaron la valla. Y, yo, yo, este, este Jordan pregunta, ¿no? ¿cómo solucionar el problema este, de la constitución del del 79, porque hay dos cámaras, ¿no? Eso es muy simple, es, es, es, este, miren, este, la constitución del año 79 no es una constitución perfecta, pero es mucho mejor que la constitución del 93, ya, es mucho mejor que la constitución chilena la que están haciendo ahora, porque tiene derechos fundamentales, pero lo más importante es que esa constitución del 79 anula, liquida, entierra, sepulta el modelo económico neoliberal. ¿qué va a pasar con el dólar? pregunta que le hice en la casa, eh, eh, va, ¿va a seguir en baja. Yo le dije, esto es, la pregunta es importante para, para explicarle, ¿no? yo le dije, está, está ahí en la, no es que si no sea pitonizo, ya, eso está ahí en, en el Facebook, busquen ustedes, está en un, en un, este, eh, un comentario que dice, ¿no? yo dije, no, apuesto 100 contra 1 que el dólar baja. Y va a seguir bajando. ¿Por qué? Porque nosotros, este, un grupo de economistas, entendimos que era un ataque especulativo. O sea, que era un ataque provocado. ¿Para qué? Para devaluar el sol. ¿Y qué, qué, qué, qué cosa salía? Era capital golondrino, capital vampiro. No era capital este, productivo. No se estaban vendiendo las minas, no se estaba vendiendo la compañía para el teléfono. No, no. Todo era capital especulativo. Entonces fue una subida hasta o diez y una bajada. Luego, ¿no? Una bajada. Subida, subida, subida, y luego una bajada. ¿Qué cosa fue eso? Fue un gran negociado de cuatro mil millones de soles. ¿Por qué? ¿Quiénes lo provocaron? Lo provocaron Julio Velarde, gracias a que Vladimir Cerrón, Bellido, Bermejo y Castillo ratificaron al señor Velarde como presidente. Tenían ahí la llave maestra, señores, para hacer los grandes cambios en el Perú, nombrando otro directorio, con otro presidente. Podían haber cambiado el Perú. Pero ¿cómo es posible, no es cierto, que estos cuatro señores hayan permitido, no es cierto, que se, que, que, que se dejen el poder al, al, al representante de la más grande rancia ultraderecha neoliberal, la gente de las transnacionales, de la banca mundial, por cinco años más en el Banco Mundial del Rezbo, que es el dueño de las finanzas en el Perú. Ese que manda en el Perú. ¿Ya? El día que se investiguen no sé, todas las operaciones que se han hecho desde el año de 1992 hacia adelante, porque este señor Bermejo, el señor Bellido, en lugar de estar perdiendo tiempo en estupideces, este, mandando este Twitter que no tiene ningún sentido, ¿por qué no hubo una comisión investigadora de la deuda externa del movimiento de este negociado que ha hecho? Es lo que no entiendo hasta ahora. ¿No? Hablan de cambios radicales, hablan de transformaciones radicales, señores, y se niegan a investigar este gran negociado de este este grupo del poder, ¿no? de poder. O sea, eso me demuestra a mí, ¿no es cierto?, que hay una, hay una confabulación. ¿Ya? Una gran confabulación para qué? Para poder este, dejar a Velarde. Y, y, y tiene tan gran poder este Velarde, señores, que buscó a amigos míos. Yo solo digo y a ustedes, buscó a amigos míos para que yo me calle, para que no hable de él en el momento en el cual tenían que ratificarlo. Mis amigos, eh, amigos del alma. Pero a mí no me voy a callar, ustedes eh, han visto que he seguido analizando las cosas hasta la fecha, ¿no? Ya. No, acá es una buena pregunta. Ahora que están normalizando el precio de hora, ¿se normalizan los precios de los alimentos, no. Esa es de la gran trampa no que, que hay en, en nuestro país, en, en esta economía. Baja, baja el dólar, pero los precios no van a bajar. ¿Quién debería buscar? El gobierno. ¿no? Pero como el gobierno está metido en un problema de gran corrupción, ¿no? Está metido en, en tonterías, en, en problemas de los 20 mil dólares, los tienen ahí, este, la gran prensa mafiosa los tiene ahí este, cercados, no lo dejan mover, no va a pasar nada. ¿Qué pasa con Bitcoin? Eh, yo les he dije hecho he claramente, el, el Bitcoin es una apuesta, ¿ya? Es una apuesta, es una timba. Ahora, ¿a usted, ¿le gusta la timba? Si pierden su dinero, después no se quejen. El, el Bitcoin va a ser una realidad, por ejemplo, cuando, si el gobierno chino, a través del Banco Central de Reserva China, se compromete a garantizar el Bitcoin chino que van a poner en circulación. Porque ahí sí no hay ¿no? Un Estado, independientemente de que sea comunista o no, va a garantizar, digamos, la vigencia de esa de, esa, de, de esa de ese bitcoin. ¿Qué, doctor, eso, ¿qué defecto tiene la constitución? Tiene muchos defectos, pero hay que decirle, tendrá un, un 20% de defectos, ¿no es cierto?, y un 80% de virtudes. ¿Qué defectos? Tiene el problema de la cuestión de confianza, tiene el problema de la vacancia presidencial, tiene el, el, el, el problema del de la, de la, bicameralismo de las dos cámaras, tiene el problema del de la, de la, de la Consejo de la Magistratura, tiene el problema del poder judicial, tiene el problema de la Fiscalía Nacional. Si eso hay que barrerlo, hay que, hay que limpiar, hay que moralizar, así caiga quien caiga, no hay que, no hay que temblar de la mano. Ya este Castillo, el 8 de Julio, debe, debe ser una cruzada para limpiar todo el Poder Judicial. Toda la Fiscalía, pero como tiene el rabo de paja, como es un corrupto, digamos, él no puede empezar a en, encabezar ninguna lucha contra la corrupción. Porque los jueces no son estúpidos, no son tontos. Inmediatamente, los fiscales son, no son idiotas. Inmediatamente le en a la fiscalía, le dan un proceso y lo condenan, porque yo los conozco, como, yo sé cómo piensa, yo soy juez. Y la, y la judicatura, la fiscalía, eh, hay un gran poder masónico, los masones manejan esos poderes con los caviares, al igual que en, en, en la Fuerza Armada, no, son, son grupos cerrados, son sectas, son grupos de interés. Entonces acá tiene que haber un gobierno, ¿no es cierto? Que Radical, no en el sentido del, del comunismo, radical en el sentido de, de cambiar toda la putrefacción, toda la podedumbre que hay en nuestro país en todos los niveles, empezando por el presidente, ya les he explicado a ustedes, si yo tuviera un hermano un pariente, un amigo que hubiera cometido un delito, yo mismo lo denuncio yo lo meto a la cárcel, no tengo en ese sentido contemplación porque tengo que predicar con el ejemplo ¿ya? y eso mis amigos lo saben mis amigos tienen clara conciencia de esto, no es porque mi hermanito, mi hermanita, no, ya ellos mi familia sabe cómo piensan y felizmente, ¿no?, que, que ellos este, no se dedican a la vida política, no son científicos. Yo tengo una hermana que es este, una doctora en bioquímica, doctora en farmacia, doctora en salud pública. No está metida en estos menesteres, ella está metida en sus cuestiones científicas. Entonces, ahí no existe, señores, términos medios, si uno quiere luchar contra la corrupción. Y eso será materia de otra, de otra conversación. Eh, estamos un gobierno patriótico nacionalista soberano independiente ya les dicho economía social de bienestar no economía de mercado ni economía de planificación no economía colectivista nosotros no podemos ser cuba no podemos ser bolivia no podemos ser este, venezuela no podemos ser corea nosotros tenemos un destino más grande superior a ellos pero lo que pasa es que no tenemos no, no hemos tenido una clase dirigente no hemos tenido clases dominantes acá en en el Perú y en América Latina. ¿Qué cosa es una clase dirigente? La clase dirigente es la que tiene un proyecto nacional. La que tiene una convivición de la, de la gran política, ¿no es cierto? ¿Para qué? No para enriquecerse, no para sacar el país. ¿no? sino ¿para qué? Para desarrollar el país. Por ejemplo, el problema número uno que tiene el Perú y América Latina es la industrialización. Si no se... Si estos países no se industrializan, si el Perú no se industrializa, somos inviables. Vamos a estar 200 años más en la misma situación. Somos nosotros solamente mercado de consumo para la producción de las grandes potencias. Somos este, solamente mercado para sus préstamos, para pagar este, los intereses. Nosotros cada año tenemos que pagar 25 mil millones de soles de intereses. Sumen ustedes 25 mil millones de soles de intereses de la deuda externa. 25 mil millones de soles que se roban en la corrupción son 50 mil millones de soles. Con esos 52 millones de dólares, el Perú podría empezar un proceso de industrialización. Pero no hay clase dirigente. ¿Qué cosa hay clase dominante? Que hay un grupo de qué? De, de oligarcas que tienen el control de, de, de, de las pocas empresas corporativas que hay en el Perú, sometidos al a gran poder corporativo transnacional. Y para eso, digamos, este, no les interesa poder al Perú, ¿no? eh, hacer la constitución que ellos quieran, este, entregarles los, los recursos naturales a cambio ellos, ellos residen en una paga no pero tienen al perú esclavizado a los peruanos viéndose de hambre Y eso es lo que mucha gente no quiere entenderse en, al menos en la llamada izquierda no que se pelean por estupideces no se, se dividen se arañan ya eso de, cuál es el objetivo de querer acusar al fiscal Domingo Pérez es una mentira es un show es un cuento este, eh, Domingo Pérez es un, es un psicópata señores es un megalómano ya es un ídolo de barro. Eso lo, lo explicaré cuando vea todo el caso de Odebrecht. ¿Ya? Eh, es ese producto del bizcarrismo, ¿no es cierto? Es herencia del bizcarrismo. hace Si fuera un buen fiscal hace, hace, hace, hace rato yo hubiese obtenido una condena en el caso de Odebrecht. No la obtiene, ¿por qué? Con, con Rafael Vela, sencillamente porque pagaron 7 mil millones de, de soles de la venta de la central nuclear de por falsas pruebas, por pruebas insuficientes que no sirven al país, codinomes que no, hasta ahora no, no se han... Este, entregado, por eso que no acusan porque sabe que si acusan con esas según pruebas van a ser absueltos todos, por falsa prueba falta de prueba, se llama indubio prorreo ya, bueno señores, les agradezco este gentileza vamos a continuar pues en esta labor de eh, esclarecimiento de ¿no? eh, de todos ustedes que, que quieran digamos participar digamos en este en este gran movimiento no es cierto del poder ciudadano nosotros este, somos conscientes de eso ¿eh? nosotros no no creemos en, en mesías no creemos en, en caudillos no eh, no creemos en, en gente iluminada ¿no? yo creo que el proyecto segunda república es un proyecto colectivo de, de patriotas de peruanos que, que, que quieran sacar al, al Perú de la situación en que se encuentra. Eh, eh, peruanos de la costa, de la sierra, de la selva. Porque si se logra, digamos, este, hacer conciencia estas, estas ideas que le transmito a ustedes, y este plan que está acá, ¿no? este plan, señores, este es el plan de gobierno. ya, Está hecho, está escrito, se, se actualizan las cifras. Nosotros tenemos una proyección del Perú al 2050, Correga en computadora, ¿no? con todo, este con programas sectoriales, ¿no? en, en, en, en las 20 áreas de, este, de la economía nacional. ¿no? Pero para, para aplicar eso, pues uno tiene que tener el poder. Sin poder no, no se puede hacer nada. ¿no? Y el poder está en manos de ustedes. Ustedes no se dan cuenta, pero ustedes son los que tienen el poder. Cuando tengan conciencia de ese poder va a venir el gran cambio, la transformación que el Perú necesita. En el interín, mientras pasan las, este, los hechos, las situaciones, ustedes tienen que predicar, tienen que hablarle a peruanos, decirles que hay una posibilidad, hay una salida ante tanta traición, ante tanta mentira, ante, ante tanto saqueo, ante tanta ignominia, ante tanto cuento. ¿ya? ¿Y eso por qué? Porque eso va a servir a ustedes, a sus hijos, a sus nietos, a su familia. Y van a vivir, digamos, este, en, en un país mucho mejor. Doctor, Patria Roja es parte de Sendero. No, Patria Roja es un partido. Este, ahora es Penchevique, ¿no? Yo conozco perfectamente a Patria Roja. Yo sé quién es Patria Roja. Mire, San Marcos es el laboratorio de la política en el Perú. ¿Ya? Le voy a un dato solamente. Eh, en, en San Marcos en alguna oportunidad hacían eh, entrenamientos ahí en el estadio de. de eh, hacían tiro al blanco. Y yo los enrostraba a todos estos grupos este, comunistas, ¿no es cierto? De qué cosas hacían ahí en el estadio, si ellos querían predicar su ideología, su forma de... ¿no? Que eran unos uno, uno, uno, uno, uno farsantes, pues. Y, y esos que, que, que se preciaban de tener armas, digamos, este, ¿cómo terminaron? Terminaron como abogados de narcotraficantes, de vedettes, ¿no? Eh, y otros eh, tienen empresas, este... Y no está mal ¿no? que tengan sus empresas, este... Pero pues que es un quiero de 180 grados. O sea, yo he vivido la política, vivo la política, conozco casi la mayoría de estos dirigentes. Eh, no tengo tanta este, el, eh, profundidad en, en otros asuntos, ¿no? Que por ejemplo, esto de, de, de lo que es este, la bioquímica, pero en lo que son ciencias sociales, olvídense, yo creo, estoy convencido de que el Perú tiene salidas, tiene salvación. Eso depende de nosotros, no depende de un mesías, señor. Y le digo a Cerrón, salva tu partido, porque si no salvas ahora, te pasarás también al basurero de la historia. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches, amigos. Cuídense.